<risas> buenas, buenas, buenas, buenas noches a toda la gentecita. Una disculpa por el retraso. Tuvimos por ahí unos problemitas técnicos. Eh, teníamos planeado hacerlo un poquito más temprano, pero ahí surgió un detallito que fue ineludible. Entonces no pudimos eh, entrar a tiempo. Muy buenas noches a Se toda la gente. <risas> No, no, no, este... No, no, no, no fue eso. La, la, la tía Claudia tuvo una, una llamada, no de, este, de ir al baño, sino tuvo una llamada, una llamada familiar, no, entonces... Pasé al baño. Ah, sí, también pasaste al baño, <risa> pero tuvo tu una llamada familiar, entonces, pues, eh, donde transmitimos está a un costado, entonces tampoco era como para que se enteraran de, de las cositas y de la familia. Pero muy buenas noches a toda la gentecita preciosa que está con nosotros en esta noche. De, pero, creo que sí les ha tocado de que marquen a la casa. De solamente una vez, la, la pasada. Creo que sí. Que fue la, la, la que sonó. Y es que, um, pues por motivos de inseguridad, ¿no? a quien Quisiera decir que solamente en el Estado de México, pero... Pues en todos lados se cuecen habas. Eh, le robaron el teléfono a mi, a, a mi suegra, entonces... Uh, se comunica aquí a la casa porque pues, obviamente recuerda más rápido el teléfono de la casa y pues eh, llama a la hora que necesita algún detallito con, ahí con la tía Clau. Eh, en vez de echarle un WhatsApp, normalmente son WhatsApp. Pero pues, ahorita ya anda marcando más, más veces en el día. Muy buenas noches, gentecita. Buenas, buenas, buenas. Eh, por ahí están mandándote saluditos, tía Ay, Clau. Bueno, muchos saludos. Muchos, muchos saludos. Eh, <risas> gracias, gracias, No, nosotros también los extrañamos, eh, ya pueden, sí, sin, sin problema, en estos eh, días hemos actualizado absolutamente todos los capítulos, todos los episodios de los en vivos, eh, ya están en Facebook, algunos se quedaron en Facebook, otros se fueron directamente a YouTube, pero todos están en Spotify, si es que quieren escucharlos, eh, ahí es donde pueden hacerlo. Aunque también se los agradeceríamos si se, puedes, si se pudieran escuchar en, en YouTube. Ahí está el completo, los otros están editados. Ahí me acordé el, el meme del pianista de Es que tengo hambre. Es que tengo hambre. Es que, es que YouTube sí nos monetiza. Exacto. Este, y pues, Spotify es un tacaño miserable que dicen él, ni madres. no, no, no aportas mucho. Pero, eh, de todas maneras, les agradecemos que nos anden escuchando por allá. De verdad, es un enorme, pero de verdad, enorme placer poder estar con ustedes ahorita desvelarnos. Ni siquiera desvelo, porque ahorita ya lo estamos haciendo más noche. temprano. Pasar la noche tranquilitos. Sí, no ha sido mi culpa todo, todo este tiempo. Siempre. Sí, eh, la tía Clau ha estado haciendo algunas cuantas rutinas en las cuales se levanta más temprano. Yo no valgo verga, me, me duermo hasta las 3, 4 de la mañana a veces cinco, entonces eh, me da como tiempo de trabajar más y sea como sea el andar constantemente haciendo, creando cosas es igual de cansado que el trabajo físico, nada más que el, el, el desgaste mental es muy cabrón a veces y eh, más en esta pandemia, ¿no? Muchas, um, ¿cómo decirle? Muchas... Eh, preocupaciones, muchas más cosas vienen. Y a veces tú llegas al, a, a la casa, ¿no? Después de trabajar en el trabajo y dices, esta está la madre de lo... De, del trabajo. De, de, llegas a la casa. <risas> bueno, cuando estás haciendo home office está peor. Pero, pero um, llegas y dices, sabes que estoy hasta la madre del trabajo, ya no quiero hacer nada de eso. Y muchas veces sí este cuesta un poquito el, el ponerse al tiro. Y más que nada porque... Algunas veces, como creativos, se nos exigen así de, güey, tienes que... Básicamente, tienes que divertirme. Y eso... Uh... También uno se gasta. No no crean que uno es una fábrica de decir pendejadas. si sí, sí, sí lleva ah, su, ¿no? su rato. A veces, pero hay veces en las que tú has visto que es así de, ay, este pendejo no ha dicho nada. Estoy totalmente callado. Así de, ay, no, no, no. no quiero hacer nada. Pero nos damos nuestro, nuestro rato, nuestra maña, para poder estar con ustedes. Y... Al menos un ratito, que estén despejados de todo lo que es, les, les acongoje. Y aquí escuchando algunas cuantas historias para todos ustedes. Claro, sí, que tu Zamora un abrazote, una felicitación enorme. Espero que te la pases muy, muy bien ahí en tu cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí. Fiesta. ¿De que tú tu Zamora? <risas> sí. Ay. ¿Qué, les, qué, ¿Qué les vamos a decir? Ha sido una semana rara, porque hoy venimos a hablarles de un tema que nos han pedido constantemente y es de una aplicación que ha estado muy en boga de todos. Eh, uno de, lo, de los que ha fomentado que esta aplicación eh, se viralice un poquito más, al menos en Latinoamérica, es por parte de un youtuber, lo más seguro es que lo conozcan, por parte de Dross, él es eh, uno de los primeritos que anduvo lanzando todo esto, aparte de que, eh, ¿cómo decirlo?, en TikTok, eh, se viralizó también. Y vamos a hablarles hoy un poquito acerca de lo que es y de lo que fue la experiencia haciendo desmadrito en randonáutica. Así es que... Prepárense un momentillo, alguna bebida, algún cafecito, una botanita. Vamos a hablarles un poquito acerca de lo que nos tocó, lo que nos pasó con esta aplicación y los vicios que se lleva y lo que hay detrás de todo esto. Así es que, de verdad, vamos a pasar un, un ratito. Va a ser cortito, no va a ser tan largo. La explicación, créeme créanme, se, se, se les va a espantar un poquillo. Así es que... Comenzamos y vamos a dar un, un momentito, un espacio para saber dónde de rayos voy a cortar el, el, el episodio. Ok. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en este día con nosotros. Gracias por estar en otro episodio de Memorias de Nahual. De verdad, aquí estamos con la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. Eh, estoy aquí, acompañándolos. ¿Acompañándolos? Sí, exacto, <risas> perdón. Insisto, eres como Lolo. Uh, en esta nochecita sí. venimos estoy a... Un Lolo muy chicho. <risas> un lolo muy chicho, no es, En esta nochecita vamos a contarles algo un poquito más terreno, un poquito más terrenal, pero al mismo tiempo que contiene una incógnita enorme y yo creo que mucha gente lo ha de identificar luego, luego, porque ha estado muy viral en algunos sitios, sobre todo en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, Twitter en el, en el Twitter, en el Twitter, en el Twitter, en Instagram, en todos esos sitios ha estado muy viral. Es una aplicación que básicamente les dice, güey, vete a este lado y nada más ve con una mentalidad chingona para que te encuentres con cosas random al azar. Algunas veces son cosas bonitas, algunas veces son cosas feas, algunas veces son eh, cosas muy what a fuck. Así es que el día de hoy vamos a comentarles acerca de esta aplicación llamada randomáutica o randonatic esta aplicación para los que no lo sepan es eh, una aplicación relativamente reciente en el cual al momento que la descargas a tu teléfono tú le das algunas bueno te van a hacer unas cuantas preguntillas tú le das determinadas eh, circunstancias en las cuales tú quieres encontrar algo de la aplicación se presenta mucho con eh, el decirte sabes que yo o como la aplicación te va a conducir algunos sitios o algunos lugares muy, muy particulares. Esa es como la, la, la base, ¿no? Te va esta misma aplicación a conducirte a sitios eh, aparentemente randoms, pero al mismo tiempo eh, con la mentalidad de que tú lo lleves, que tú tengas, según a través de su computadora cuántica y cuanta madre, te va a dar un lugar que se complemente con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás imaginando o con la proyección que tú estés dando. Y sí, te, te lanza a un, a un lugar cerca de tu casa y de repente, madre, te encuentras con alguna cosa que te puede sorprender, te puede dar hueva, te puede dar un chingo de cositas. Y de ahí, a partir de ahí, la gente dijo, bueno, vamos a dar una oportunidad a, a esto. Y Vamos a darle un, una, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? vamos a aperturarnos a, a hacerlo y se empezó a viralizar a raíz de que empezaron a suscitarse cosas muy extrañas y empezaron muchos videos a salir eh, de gente que encontraba cosas bien bien bien curiosas eh, dependiendo de cómo se sentían algunos encontraban referencias a, a personas eh, que ya habían fallecido eh, lugares bonitos que ellos decían ¿sabes qué? quiero un poquito de inspiración quiero algo de color rojo se encontraban en algo de color rojo pero donde fue el boom, donde explotó toda esta, eh, esta parte viral de, de la aplicación, fue cuando unos chicos fueron a un lugar donde se encontraron a un cadáver que estaba dentro de una maleta. La aplicación los llevó para allá y esta misma aplicación eh, les dijo, la sonó, tenía que andar buscando y ahí encontraron la maleta. Esos chavos andaban bromeando diciendo, no, pues ojalá que sea dinero, todo eso. Se bajan. A la. Este. Al lugar donde está la maleta. Eh, ellos indican que encontraron un olor eh, bastante fétido, algo muy extraño. Abren la maleta y se dan cuenta que es un cadáver que está embolsado. Eso fue real. Salió en las noticias. Eh, le hablaron a la policía. Llegó a la policía y fue un cadáver que fue encontrado a través de Randonáutica. Pero, ¿qué tanto de cierto es esto? De verdad hace todo lo que lo que dice. Eh, si tú eh, utilizas hashtags, eh, sobre todo en Twitter, los hashtags en Facebook no funcionan muy bien, que digamos también en el Instagram en Instagram también funciona. Te vas a encontrar con muchos casos de personas y si sabes que yo salí, fui y me encontré a un, no sé, un objeto, una casa, chingo de cosas y al momento de que tú eh, les empiezas a revisar te empieza a dar como ese eh, esa partecita muy muy muy um, mística inclusive de darle a esta aplicación un sentido de decir güey es que con esta aplicación me va a salir alguna chingadera quizás no paranormal pero si sí fuera de lo común cosa que es cierto pero tiene más o menos el mismo efecto que lo de la tabla Ouija O sea, hay personas que le dicen güey utiliza la tabla Vamos a, a jugar la tabla Ouija Y hay muchísimas personas que Se culean O sea, de verdad Se culean Con el querer jugar la tabla Ouija Pero mucho de ello es su gestión Vamos a andar eh, también viendo Cómo es que funciona esto A través de su gestión En algunas cuantas eh, cositas Y no solamente eso Ah, por cierto Te mando feliz cumpleaños Ñ. Y te ah, mandan 50 yeah, estrellitas yeah, yeah muchas gracias muchas gracias armando armando domínguez también por cierto tantito más arriba a daniel mace muchas gracias también um, cómo nos sugestionamos y sobre todo para que también entiendan cómo funciona la teoría de los monos infinitos es ah, eso es, lo que ibas a explicar ah, es lo que les iba a explicar de cómo funciona la teoría de los monos infinitos ¿Y cómo se puede aplicar o, o, o agarrar esta, este, este teorema y, y aplicarlo directamente a, a esta app? Bien, vamos primero a agarrar la partecita, eh, no paranormal, sino como un poquito más mística de esta, de esta aplicación. Y ya de ahí, ya vamos a darle la vuelta a, a sacar algunas cuantas conclusiones. Bien, bien. Nosotros al momento de que te empiezan a decir muchísimas, pero de verdad muchísimas historias y créeme que eso no es únicamente de ahorita, puede haber sido desde la primaria, la secundaria, durante todo ese tiempo se empezaban a dar muchas, muchas, pero de verdad muchas polémicas acerca de lo que se le conoce como leyendas urbanas. Desde el Charlie Charlie, desde la pinche Ouija, desde los... Eh, ¿Cómo se llaman estos güeyes? Ah, los Tiny Toons, que te salían tazos donde salía el mira y, y te, este, te mataba. De los pitufos. Entonces, era una serie de, de cosas bien extrañas, pero se fue dando de una manera viral, de una manera muy orgánica. Eh, lo comenzamos a ver muchos de nosotros con un video que te decían, ¿Sabes que no veas esto en la noche? Porque... Eh, se puede robar tu alma, al menos así a mí me lo presentaron un video que en los 2000 fue la mamada completamente porque eh, no entendía bien cómo es que se dio, pero lo que vimos, lo que escuchamos y lo que percibimos sí a mucha gente le causó un trauma enorme ¿Pues y estamos... Hablando de exactamente de obedece a la morsa. Te roba el alma. <risas> a, a mí, me, cuando me lo presentaron, a mí es así de, güey, es que no mames. Yo tengo un video en mi pinche W200, un, este, un pinche eh, teléfono en, de en Sony. Forma, en forma de guam Ajá. WMA. Exacto, de esas madres que podías verlos en un Real Media este, video. este te decían, güey, es que este video te roba el alma, cabrón. Y ahí vas de pendejo así de. A ver, vamos a ver el pinche video. ¿Te Pero la verdad vale que te robó el alma. Ah, ponele calma, cabrón. Ok, ponele. Bueno, Eso. Eh, tú veías el video y de repente es así de, empezaba la, la, la cancioncita y de repente los sonidos no bueno, que me metían. No, le aceleraban esa parte y de repente aparecía este actor. Eh, que había tenido polio y se pues empezaba a bailar entonces se les hacía rarísimo ¿no? para todo esto, por ahí también hay un video más o menos similar pero es de una persona que tiene una, eh, una malformación tanto en piernas y brazos que eh, de hecho eh, uh, hay unos eh, artistas que anduvieron en el circo de Barnum que tenían esa misma condición, de hecho Barnum, luego si es que alguien vio el gran showman eh, Barnum es quien eh, interpreta este Hugh Jackman Que lo presenta así, todo súper bonito Pero el güey era un estafador mal pedo Este... Na, na, na, ¿Qué tal? Un abrazote Muchas gracias también, estrellita un, un, un abrazote también para ti Gracias por las estrellitas Ah, bueno, eh, les comentaba eh, Estos videos Al momento de que al menos a mí Llegaron y me dijeron, güey, es que este video te va a robar el alma Y yo estaba... No culiado, estaba bien escéptico, pero cuando vi el video, te agarran evidentemente en la pendeja y es un... Ay, no mames, está muy cabrón el video. Y recuerdo que en todo el grupito de, de, de la secundaria, porque al menos a mí me tocó en la secundaria, cuando Ay. fue lo de, lo de obedece a la Morsa. No, amor. A mí me tocó en la secundaria. No. ¿A, a ti cuando te tocó eso para? Cuando estaba en la prepa. ¿En la prepa? Sí, no, entonces tú ya estabas en la universidad alguna pendeja de... Madres, ¿o cuál fue? Creo que sí, fue antes que los videos de Cañitas... La porque había recopilatorios de videos de cañitas en BCD. A la verga, pero eso sí. no me tocó. A lo mejor ese era... El, ese quizás... Ese a lo mejor sí era suena por, que sí fue en tu... Porque vaya, me acuerdo pues, que sí, yo, yo llegaba con el vato que, con el que le compraba eh, DVDs Piratas y el vato siempre tenía el nuevo video de cañitas. Y es un güey, ¿qué, ¿qué es el nuevo video de cañitas? Y me dice, no, ¿no has visto, cabrón? Son videos de fantasmas. Cosas súper nalgas. Y eh, el que me gustaba más era uno donde empezabas a, a buscar... El este, ¿cómo o se sea, <risa> llama? recopilatorio de, cañita, de cañitas, cañitas, <risa> no, el, el que me gustaba un chingo era donde buscaban duendes reales. Era así: de ese es un recopilatorio de duendes reales. Y ah, no madres. Eh, videos grabados así en calidad, que te gusta ahorita, 240 más o menos. Una pinche calidad así miserable que se veía todo pixelado, pero ahí estabas ahí viéndolos. Eh, andando mandando las cosas por infrarrojo exactamente en los telefonitos viejos y era como la, la, la, la parte interesante de todo esto el, el, el verlo pero el morbo que te generaba todavía me acuerdo de hace poquito lo que estábamos viendo te acuerdas cuando Facundo este vio a la niña Ajá. los 2000 miles y algo entonces eh, todas estas cositas de que ah no mames es que Facundo vio a una niña la gente estaba culadísima también con ese video que hasta el momento el güey no lo ha desmentido, pero eh, todo eso se volvió en su momento y a su manera, se volvió eh, viral. Tuvo, tuvo esa, esa maña de volverse viral, pero era más el morbo de lo que te generaba en, en esas épocas, el estar escuchando, viendo, siendo partícipe de todo este pedo. ¿Qué es realmente lo del video en sí? El video de la Obedez al Amor se está muy actualmente. Ah, pero sí. sí pones el style Ajá, le, hay, hay gente que lo editó y de, en vez de ponerle el, el, la casucita de la y araña, le puso el Chunter style y está con madre ver a este vato bailar ahí. Así es. Entonces, hay, hay muchos videos, inclusive los que anduvo sacando Canal 5, porque recientemente también fue un, un desmadrito que uno de los community managers de Canal 5 a determinada hora ponía videos dígase muy entre comillas, videos de eh, sacados de la deep web, cuando realmente no, bato, no eran videos de la deep web, eran videos raros, hay mucha gente que créeme que saca videos extremadamente extraños, pero no eran nada del otro mundo, sino simplemente eran videos con algunas cuantas imágenes, cagaditas, con algunos efectos, inclusive por ahí puse eh, en alguna de las publicaciones en, en mi Facebook y en Twitter, de dónde venían estos videos, eh, sobre todo en, un, en el último que era de un, un señor que cuenta cuentos para chavitos, eh, pero lo, los modificaron, entonces eh, se crea ese, eh, esa sensación rara de encontrarte con algo misterioso aparentemente, y te llama mucho el morbo, el morbo vende bien cabrón, el morbo... Eh... ¿Véanme a mí? Sí, exactamente, <risas> Vean, veanme, la, la, a mí que me encantan esas pendejadas y constantemente ando viendo que, no, con qué jugar a la alberga. Eh, pero te llama la atención. Entonces, esta aplicación es parte de todo esto donde tú mismo también te empiezas a pensar y a, y a agarrarte a la idea de que quizás, justamente de que quizás haya una aplicación misteriosa, mágica, musical, que te lleve a algo paranormal. Y no te lo niego, está chingón, está chidillo. En algún momento, eh, durante las épocas donde estaba terminando el, el desmadrito de Salinas y empezaba lo de Cedillo la gente estaba cagada, realmente cagada, creyendo que el pinche chupacabras existía. ¿Y no es real? No, el chupacabras <ríe> es, es un críptido que no se ha. Um, o sea, tiene su propia eh, beta, toda esta parte. Porque es un críptido. ¿Y la niña Perro? La, sí, sí, sí. la niña perro. Ah, eso salió de en Tampico. No, Eso va a ser pellejos de otra cosa, Alberta, vamos a ver. Eh, un saludote. Dice, saludos a los dos desde Brasil. Nos dice el wow. Trupitas. Saludos. Saludos. Este, sabes que no estás en Brasil, mi estimado. ¿Estás <ríe> bueno. está en la calle de Brasil. Ah, sí, puede estar en a la América. calle de Brasil. Claro, claro. No, no, no quiero decir en qué lugar la calle de Brasil hay señoritas de vida galante, pero bueno. Eh, ah, sí. Eh, la cosa es de que en esas épocas el chupacabras eh, tenía evidencias. ¿Por qué? Porque de repente empezó el ganado a... No, nunca falta este cabrón. Güey, de verdad le atinas cuando estamos haciendo transmisión, ¿verdad, cabrón? Me vale. Así te vale madre vale? cuando estás haciendo transmisión. Me vale este que me pegas. Sí, ¿verdad? Ahí, date tus 10 cocolazos, cabrón. En fin, eh cuando fue lo del, del, del chupacabras yo estaba bien chavito todavía eh, habría tenido como unos 5 o 6 años pero me acuerdo que le daba una cobertura enorme, una cobertura así mediática en, en las eh, noticias y aunque fuera eh, un solo videíto, de repente te pasaban así imágenes de eh, no solamente animales que se los habían chupado sino ya empezaban también sí, animales que les, les habían chupado la sangre se lo habían chupado sí también eh, sino que también había ah, supuestamente abducciones extraterrestres ¿Tampo? que les quitaban, eh, bueno más bien que los viviseccionaban algunos o que les quitaban eh, alguna parte, sobre todo a las vaquitas y aparecían ahí un chingo de vacas y así, y era bien extraño, era bien bien bien extraño el, el, el ver todo eso, pero por de cierta manera te tenía bien ahí atento a ver qué chingados era, eso nos tocó justamente eso nos tocó en, en esas épocas, después insisto, vino cosas como obedece a la morsa, en su momento fue el pinche Carlos trajo con su cañitas que por cierto hemos ah, pasado sí, en algunas ocasiones y la Clau me dice, mira pendejo esa es la casa de cañitas. Es la calle de cañitas. La calle de cañitas, sí. perdón, ahí tiene que, por ahí tiene que estar la casa, muy cerca de este, eh, metro Popotla, Popotla. sí, ¿no? ah, Muy cerquita de también donde está el árbol de la noche triste. De, saliendo del metro, este, pasando el. ¿Cómo se llama? Perdón, no estoy llorando. Este, saliendo Hay un parque y a la izquierda Creo ay, Ahí está, la calle. Ahí está la, calle, la calle La calle se llama Cañitas ah, Exacto ay, o sea, ay, ahí hay, hay para si es que quieren este, Andar <risa> <risa> echando Unas cuantas fotos en la calle Cañitas No está difícil llegar, pero Me parece quien de paranormal Ándale <risa> este, <risa> Pero eh, háganlo después de la de la, de, pandemia. de la pandemia Y para que estén más relajados Para que se vean así completitos Que están allí muy cerca de donde aparentemente mataron a muchas personas Aunque después volvieron a aparecer vivas Y hacían rituales que no podían salir después de las 6 de la tarde Por cierto, les recomiendo un episodio de leyenda Legendarias Que habla acerca de precisamente el fraude de Cañitas Pero bueno, eso es aparte ah, Bien Pasamos por estas cosas Y ahorita en el 2020 ya nos hacía falta Como ese esas cositas de decir güey Es que quiero, quiero de verdad Quiero algo nuevo, algo con que entretenerse. Y aparentemente salió y es randonáutica. Ah. Si tú vas, si tú descargas la, la app, de repente eh, empiezas a utilizarla, te puedes encontrar con muchas cosas y de verdad a veces la gente se super programa para creer que esto de verdad funciona. Spoiler, sí funciona. Si tú quieres que funcione. Porque aquí viene algo bien interesante. Muchos de nosotros vamos a Twitter, a Instagram, a TikTok, y te pones a buscar hashtag randonautica, y al momento de estar buscando, te vas a encontrar con N cantidad, pero de verdad un chingo de cantidad de material donde dices, güey, mira, es que acá hay un fallo de la realidad, este güey se encontró un pinche peluche, este güey se encontró estas cosas, este güey se encontró un sofá, este güey se encontró esto, este güey se encontró aquello. Afortunadamente tengo muchos cuates bastante chismosillos en mi Facebook y muchos de ellos también lo hicieron y estaban también súper emocionados con lo que les iba a salir. Estaban increíblemente emocionados de verdad con que les fuera a salir por ahí, no sé, el pito fantasma. Exact sí, el pito fantasma, tenemos que meter la huevo en las transmisiones. Estaban muy emocionados con que les fuera a salir alguna chingadera y no les salió ni madres. No le salió ni verga. Pero a pesar de que ellos se programaban así de sí, sí, sí, güey, quiero que me salga esto. Sí, los conducí a lugares raros, pero no pasaba de más allá. Algunos de los cuates también me decían, güey, es que me condujo una virgen y yo quería tener como esa revelación y todo ese pedo. Y sí, eh, esta persona que me dijo, güey, es que tuvo una revelación, de eh, todo eso al momento de ver a la virgen de Guadalupe, y la, la, la, la, la, la. Es un Sí, efectivamente. Porque tú quisiste darle ese sentido? Dice, pero ¿cómo es posible que una aplicación dé a la Virgen de Guadalupe? A un nicho de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es que una aplicación me pudo haber llevado hasta allá? Y es simple, güey. ¿Quieres una aplicación que también te lleve a lugares raros? Simplemente abre Pokémon Go. Pokémon Go te lleva a lugares extrañitos, a eh, iglesias, te lleva a este, grafitis, te lleva un chingo de sitios. Que el mismo Google Maps... Ayuda también a encontrar estas cosas. Entonces empezamos desde ahí con que Google Maps aporta muchísimo de todo esto y no es algo que salga de la nada. Vamos ahorita a entrar como más a, a, a temas más coincidentes, ahorita un poquito más, estamos empezando. Bien, otra de las personas dice, güey, es que de repente me llevó a un sitio que me, me espantó mucho porque yo estaba pensando en la mañana varias de las cosas. Hay una cosita que se llama sesgo cognitivo. Unas cosas que se llaman sesgos cognitivos, lo utilizan mucho en, en, en marketing para poder vender cosas. Desde determinado momento te pueden anclar. Eh, voy a darles un ejemplo súper rápido de esto, que es un ses sesgo cognitivo de anclaje. Es de que si tú llegas, eh, por ejemplo, vas a que te gusta Sam's, a uh, Walmart, eh, la tienda que, que, que tú quieras, al momento... Eh, de que tú llegas a la tienda y si tú vas, por ejemplo, a comprarte, no sé, una pantalla, una pantalla, eh, una Smart TV, tú llegas y las primeritas pantallas que te vas a encontrar van a ser las que son de promoción, las que, por ejemplo, de treinta y tantas pulgadas, que están como en tres mil pesos normalmente, pero luego, luego, después de esas pantallas, eh, te encuentras con una pantalla increíblemente grandota, una pantalla de verdad muy grande, muy mamona, muy ostentosa, de más de 20 mil baros, de 18 mil baros, de 15 mil, de una cantidad absurda, que sabes que no tienes esa lana, pero desde el momento que te la encuentras, dices, ah, no mames, está bonita la pantalla, no sé, pantalla curva o lo que quieras, pero cuando ves el precio, te dicen, güey, pinche pantalla de 25 mil baros, no mames, está bien cara, güey, y a pesar de que sea una pantalla, entre comillas, chiquita, de no sé, que te gusta, 40 pulgadas, la ves y dices, güey, está muy cara. Pero en ese momento en el que tú te das cuenta, tú te das eh, cuenta en esa partecita de decir está caro, en ese momento entra este sesgo cognitivo, porque tú ya te eh, pusiste un precio alto. Ahí es un enganche que te hacen las tiendas. Cuando tú llegas ahí y dices mira esta pinche pantalla de veintitantos mil baros, ya ahora cualquier pantalla menor a ese precio, o sea, una pantalla promedio que te salen 5 o 6 mil baros, te va a parecer mucho más barata que una pantalla de veintitantos mil varos Entonces, la tienda en ese momento te hizo un enganche a través de un sesgo cognitivo. Ese sesgo cognitivo hace que tú sientas que cualquier otra pantalla va a ser más barata porque tienes un punto de referencia con otra pantalla. A veces tú, cuando llegas este, a estas pantallas, eh, es, si tú en algún momento quieres comprarla, es muy posible que la departamental o el lugar que te lo, te lo esté vendiendo tenga una o dos pantallas si acaso y quizás la de exhibición porque en muchas ocasiones son las de exhibición y es así de un si lo venden, pues chingón por ellos no a fin de cuentas no le pierden porque están vendiendo el producto pero esas pantallas para lo que sirven es únicamente para que tú sientas que todas las promociones o todas las cositas que están debajo de ese precio es cuando tú ya te enganchaste o sea, esa tele es para hacerte sentir que las demás eh, teles son más baratas. Y ese es un gancho. Lo mismo funciona aquí. ¿Por qué? Porque al momento de que te presentan estos sesgos tú eh, comienzas a creer que todo esto lo necesitas. La gente ya se dio cuenta cómo estaba funcionando estos sesgos a través de las aplicaciones que el mismo teléfono tiene o de tu computadora tiene. Todos estamos entendidos que los aparatos actualmente ya te espían, te espían los cabrones, los pinches aparatitos. Eh, si tú de repente dices, güey, se me antojaría, eh, no sé, eh, el Animal Crossing de Nintendo Switch, al ratito te va a andar saliendo publicidad del Nintendo Switch de Animal Crossing ¿por qué? porque pudiste haberlo dicho, pudiste haberlo escrito, pudiste haber dicho muchísimas cosas, no voy a hacer chichis para la banda ahorita pinche santome este <risa> todas estas cositas inmediatamente lo saben entonces estas cositas te enganchan mucho cuando tú estás buscando algunas cosas? ¿Qué tal si es que de repente tú llevas, eh, por ejemplo, la chica esta que perdió a su hermana, llevas muchísimo tiempo diciendo, güey, es que mi hermana, mi hermana se murió, mi hermana se murió, mi hermana se murió? Entonces, evidentemente sabe que esa parte que te liga o que le ligaba a su hermana es una parte sensible que puede esta persona ser manipulada o manipulable eh, con esta idea. Al, al momento que tú llegas con esta idea, eh, con cualquier cosa o con cualquier similitud, lo jala inmediatamente. Hay una persona que, que puso, güey, es que eh, mi hermana, eh, estaba pensando mucho en mi hermana y de repente el, la aplicación me llevó a una tienda de helados con el nombre de, de mi hermana. Entonces fue, de no mames, ¿cómo es posible? Y es así, un, ¿has escrito el nombre de tu hermana? ¿Cuántas veces lo has escrito todo eso? Entonces va relacionando mucho, mucho, mucho, mucho, mucho todas estas cosas. Y a través de esto funciona que también te puede dar esta información, porque también estamos en el entendido de que la aplicación también utiliza mucho de los datos que tú has puesto directa o indirectamente. Si yo les digo el pito fantasma, mm, o les digo simplemente, y ya, ya total, al momento de decir pito, pues ya valió este, la, la monetización en un chingo de sitios. Si yo digo pito fantasma y de repente les digo pitos negros, y por alguna razón la misma aplicación escucha pitos negros, es posible que de repente les empiecen pitos a dar Pitos de color oscuro. Ah, bueno, pitos de color oscuro. No, pero también puede ser una. puta. Eh, nah. eh, es posible. Por... <ríe> Me sacaste bien cabrón de pedo. Eh, es posible que la, la misma aplicación se quede así de. What? ¿Qué, qué, qué chingados. Um, por esto mismo, porque de repente escuchan algunas cuantas cosas y lo lo lo lo, lo cambia. El, el, el motor de búsqueda en las cosas que lo relacionan directamente con ustedes. No es nada malo, pero de ahí se agarra, se jala también esta, esta aplicación. Ahora, ya tenemos dos cosas. Uno, el enganche que podemos saber a través de todos los datos que tú estés poniendo en tu teléfono, en tus redes sociales, en todo eso. Desde ahí ya tenemos una base como de por dónde ir. Segunda, con este... Tus mismos eh, utilizan contra ti toda la serie de pendejaitas que vas poniendo. E inclusive si no pusieras algunas cuantas cosas, comienza también un detallito que es la interpretación. La interpretación de las eh, situaciones que tú vas a encontrarte depende también mucho de ti. Hay algunos que argumentan que hay un poco de magia caos con esto. ¿Qué es la magia caos? Ahorita voy para allá. Eh, sí y no. Pero dejen terminar de explicarles. Insisto, tú vas a Facebook, Twitter, Instagram, lugares donde tengas hashtags y buscas y tipeas Randonautica y empiezas a buscar. En automático te vas a los videos, a las fotos, a los hilos y dices, ah, no mames, pinche aplicación me va a salir alguna chingadera. Pero, pero, pero, pero, ahí vamos a hacer un, un, un ejemplo que va con el teorema de los monos infinitos. ¡Monos infinitos! Sí. Primero, nosotros normalmente, y esto también funciona, porque funciona de la misma forma que también funciona Herbalife, de la misma forma que también funciona todas las cosas de... ¿Cómo se llama este güey, el, Vergara? Las cosas de... Um, eh, Omnilife. OmniLife. OmniLife. De todas esas cosas que de repente dices, wey, si te pones esta crema, no sé, sin longin. Vas a bajar de la pinche panza, eh, te vas a poner bien buena, te vas a poner bien sabrosona, te vas bien, a poner. Bueno, que tú estás bien buena. buena. <ríe> <ríe> te vas a poner así súper sabrosa, si es que andas, este. Poniendo... De cuca de cuca. Botella de, de, de Coca-Cola. Te vas a poner súper sabrosa con ponerte estas cremas, te vas a salir chichis, nalga, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Ya me interesa. Entonces, eh, si de repente te presentan a alguien de, de, y sobre todo, alguien de decir este güey es que yo me puse esta crema mira sin lonjín es una crema así bien mamalona te la pones aquí en la pinche lonja ahí donde no pega el sol te hace pedo te lo, te lo colocas te, te vendas como pinche eres un beso pues abajo de la panza no toca el sol qué más quieres es, es. Claro. si este, sí, abajo de la chicha y todas esas cosas así tampoco pega el sol ahí um, al momento que te pones esto mira yo ya bajé así bien cabrón bajé como tres o cuatro kilos yo estoy bien pinche aunque esté deshidratada la, el pinche culito de la cuadra porque normalmente la, la gordilla siempre tiene que haber una que te vende estas cosas y de repente si alguna de ellas le funciona es a huevo funciona nos vamos siempre por las cosas que han funcionado si es que tenemos alguna evidencia de ello que es lo mismo nos enfocamos o nos focalizamos únicamente en este ahorita vamos a esa parte exactamente, justamente lo que dice el libancito, perdón, me, me, me trabé leyendo lo del Ivancito, pero vamos a, a esa partecita este ya al momento que tomamos eso nosotros descartamos en automático cualquier Quiero otra evidencia de que esa chingadera no funcione. Ejemplo: tú estás viendo que una morra bajó de peso con esta pinche malteada de Arbalife. Y dices a huevo va a funcionar porque hay una evidencia de que funciona. Aunque puede haber 10 evidencias de que no funcione. Entonces descartas en su totalidad un chingo de referencias: de decir, güey, es que no me llevó ningún pinchelado, estuvo muy de la verga, nos llevó un pinche lado y no sabíamos ni qué chingados. Eh, y eso me pasó porque mucha gente de mi Facebook también estuvo ahí y dijeron no me llevó a ningún pinche lado, güey O sea, nada más gasté a lo pendejo, fuimos a caminar un chingo de vueltas, no encontramos ni madres. Había muchísimos usuarios que decían güey es que no funciona. Esta mamada no me llevó a ningún lado. Pero evidentemente le dan más poder y más fuerza a aquellas, eh, aquellos sitios, aquellos lugarcitos y aquellas personas que dicen sí, encontré una pendejada. Entonces en automático tú descartas todo lo demás. <risa> Y eso uh, al momento de que tú estás analizándolo, si sí pasa. Si tú te metes a buscar, insisto, en Twitter y empiezas a, a ver así de todos los, los, los eh, hashtags que están por ahí, te vas a encontrar con muchísimos que te dicen que no encontraron ni madres. Absolutamente nada. Pero, como siempre, vas a andar mandando la chingada a aquellos que tengan texto y te vas a ir a los que tienen fotos o a los que tienen videos. Entonces, esta manera de descarte también le ayuda muchísimo a la aplicación, porque dices, güey, es que a huevo te va a salir algo, pero en ningún momento te estás dando cuenta la tasa de inefectividad de la misma aplicación. O sea, en la misma aplicación, no, eh, no pelas lo, lo malo. A huevo vas a andar pelando lo bueno. Y eso le ayuda un chingo. ¿Por qué? Porque te clavas en las cosas que sí funcionaron. Lo mismo pasa con Herbalife, lo mismo pasa con todas estas cositas, porque te dicen, güey, a mí me funcionó, entonces tú... Eh, te basas solamente en eso y a la chingada lo demás. Tomando en cuenta esto, existe la, la, la, las cosas del determinismo o el movimiento determinista que te dice que todas las cosas tienen eh, un sentido. ¿Han escuchado la frase de todo? Eh, ¿Todo sucede por alguna cosa? Bueno, esta corriente se le llama determinismo, en el cual, según tú, eh, estás pensando... De que si el gato se tiró un pedo, fue por alguna una circunstancia, una razón. Que es para que aprendieras, que es para que entendieras, que es para la que tú quieras darle. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero esa corriente es la corriente determinista donde te dice que todas estas cosas sirven por alguna una circunstancia. Y a eso le agregamos el pedo un poquito más místico de lo que puede eh, involucrar determinada superstición. Hace poquito que fuimos al mercado, me tocó ver a una señora... Que estaba embarazada y vi que tenía no solamente este, en la pancita, o sea, estaba su pancita, obviamente la, la, la ropa un poquito pegada, más ceñida a su pancita, que estaba bastante grande. Pero de repente me di cuenta que donde estaba el ombligo estaban unas cosas raras, pero ya me. No me acerqué tanto si no venía hacia acá. Pero Ay, ya, sí, señora, a ver, ¿me deja palabra. ver cómo está todo eso? No, me di cuenta que eran seguritos. No, me a ver chiste. ¿por, ¿Por qué a la señora les ponen seguritos? Ah, uh, no sé, para amarrar. Ajá, para evitar que se les salga el chamaco y que este. que les hagan ojo o que les hagan un chingo de cosas. Entonces, estas eh, supersticiones, estas creencias se van acentuando más. Porque yo tenía. Bueno, tengo muchos contactos que son. No puedo decir que totalmente ateos, pero no creen en un chingo de cosas. Este. No puedo creer que. que. Este que no crean en algunas pendejadas, pero muchos de ellos son así de, wey, esas, esas son mamadas. ¿Cómo la luna puede influir en esto? ¿Cómo eh, los seguritos pueden hacer todo, todo eso? Ajá, los eclipses, güey, que no salgan todo eso. ¿Cómo es que tienen que este, hacerse nuditos en los detallitos de la panza, que se ponga su ojito de venado? No mames, están bien pendejos, pero cuando les tocó tener a su hijo... Ahí los veías haciéndolo No, hombre, no, hombre, ni, te, ni toque la panza ah, porque no, no, no me no. Lo no, no, no toque la panza porque me salas Mira, tiene, tiene la panza picuda, va a ser niño Tiene la, eh, las mmm, patitas así de este lado, va a ser niña y Chingo de supersticiones Pero no es hasta que le sucede No es hasta que de verdad están en esa partecita Que son eh, protagonistas de todo esto Cuando se aperturan a la posibilidad Y eso me tocó ver con mis compas así de decir, oye, güey, no que decías que los seguritos es Todo este pedo Pero ¿sabes qué es lo que te decían? Por si acaso, güey. Por si yo, por si yo. Y en el por si acaso hay una enorme, pero de verdad enorme posibilidad de que suceda. Entonces, si esto lo añadimos a la pinche aplicación, nos vamos eh, este, haciendo como ya macerando mucho de todo este pedo. Tenemos información que le estás dando, tenemos sitios que te están siendo brindados por Google, tenemos eh, este, parte de la supercisión tenemos anclajes por parte tuya misma, entonces, todas esas cosas van haciendo todo esto. Ahora, el teorema de los eh, monos infinitos, que monos infinitos. por aquí me lo puso el escalante, el gasorning plat, o monos infinitos, hace eh, referencia a que si tú tuvieras una cantidad de monos ilimitada, una cantidad de monos infinitos, y lo pusieras a teclear, antes era en, en, este, en de máquina de escribir, si lo pones a teclar en máquinas de escribir al azar po, alguno de los pinches monos podría escribir el Quijote de tantas eh, cosas que están saliendo al principio era, uh, si los pones ahí un chingo de monos, al azar, alguno de los monos que esté tecleando al azar este, en la máquina de escribir te va a aventarse alguna, este, alguna, alguna palabra o una frase coherente, alguno de ellos simplemente por azar ahora uh -huh. sí si, Ahora si pones así infinitos monos, alguno de esos cabrones te va a sacar eh, no sé alguna pendejada como el Quijote o alguna obra de no sé de Stephen King cualquier cosa, sí. Y eh, eh, el Baldor. Ajá, el, alguno de ellos va te, te va a escribir Baldor, ¿no? La te va a escribir, Biblia. Te va a escribir la Biblia también alguno de ellos. Y sí, es, hablando de, simple, de eh, simple, pero eh, estoy Esto te da como referencia de que al azar te pueden salir un chingo de pendejadas y al azar también está condicionado lo que tú le des como explicación a estas cosas. Hay una chica que en uno de los videos sale de que eh, se encontró una pluma de un cuervo eh, y que eso inmediatamente lo, lo relacionó con una amiga que había fallecido porque ese era su animal. Y por ahí salió un chavo diciendo No, pues está bien bonita tu historia y todo ese pedo Nada más que la única bronca Es de que las plumas del Corvux Corax Que es el, el, el, el cuervo No son así O sea, lo que tú tienes es una pluma de una paloma No es de un cuervo Entonces, este... Es pues como que en tu teoría no embona en esa parte Ahora Juntemos todas estas cosas Y te va a salir que en algún momento Por alguna circunstancia, por alguna pendejada Te sale alguna chingadera así Ejemplo no sé, ¿te gusta algún dulce? Eh, ¿Te gustan los Twinkies? Y de repente te envían a una pinche ubicación súper cerca, alguna chingaderita ahí, te mandan, llegas a la tienda y ves unos pinches Twinkies, ¿por qué? Pues te los encontraste ahí y dices, ah, no mames, se me habían antojado hace un chingo, puedes relacionarlo. Entonces, esta aplicación funciona mucho con eso. Y si hay casualidades, hay un chingo de casualidades. Hay de madres de casualidades. Y también, eh, por ejemplo, la otra vez el, el pinche Badía estaba diciendo de un, de un caso que él vio. Que son muy interpretativos Que son mucho, mucho, mucho, mucho, mucho Muy interpretativos eh, En las eh, ¿Cómo decirlo? Uh, ok Un segundito, es que no estoy leyendo Los comentarios del todo eh, Ok este, Donde dice que una persona estaba Tratando de, de buscar Algo que le dijera si tenía que aventarse un trabajo, que tenía que hacer esto, esto, esto. Entonces el vato llega a ese sitio y se encuentra con una tortuga. Entonces él en su mente dice, no, pues la tortuga me abrió los ojos de decir, bueno, tienes que ir más lento en esto, lento pero seguro. Entonces eso es inmensamente interpretativo, muy, muy, muy, pero de verdad muy interpretativo eh, con las cosas que te vas encontrando. Y por ejemplo, cualquier chingaderita que, que, que vaya a ser, por ejemplo, el badía dice, no, pues yo me encontré con... Con un este. Con un graffiti. No me de, dijo absolutamente nada. Pero de regreso. Me encontré con un, un seguidor. Dice: Yo me programé al momento de ir a estos sitios. Me programé. Este. Pensando en Hell Satan. O Satán, Satán, Satán, Satán. Que le saliera algo referente a Satán. Entonces dicen, pues al principio me fui a dar mi vuelta. No me encontré nada. Pero de regreso. Me encontré con. un fan. De, de leyendas legendarias, me encontré con un fan se tomó una foto conmigo, termina de, de, de tomarse la foto conmigo y él hace el símbolo de, de los horns, diciendo eh, Hell Satan entonces Badia se quedó de, wey, es que es posible que eso pase, pero después te quedas pensando Badia lo dice un chingo de veces inclusive el, el, la, la cortinilla final de su, de su podcast es eh, podernos irnos en paz, eh, este podcast ha terminado demos gracias a Satan Demos gracias a Abel, demos gracias a todo eso. Entonces es, es eh, común que tengan estas cositas. Entonces es muy posible que también parte de todo esto haya condicionado eh, esta, esta partecita. ¡Ay, güey! ¿Dónde está? A ver, un segundito. que es? Estoy a punto de acabar la transmisión sin querer. Casi sin querer. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Ya aquí está. Lo, lo, ya la, la regresé, perdón um, Entonces Todas estas cosas dependerán mucho De lo que tú quieras encontrar Sí, está muy Chingoncito todo su trasfondo Pero ese trasfondo tú también le estás dando Esa parte, entonces estamos reuniendo factores Uno, el factor de morbo De decir, wey, es que nos podemos encontrar con esa pendejada El factor de Las casualidades El factor de poder engancharte El factor de poder hacer varias cositas así para esto simplemente también tienes que darle la madre a la aplicación. ¿Cómo es que le puedes dar la madre a la aplicación viviendo en sitios donde Google Maps no te presenta absolutamente nada y ya ha pasado? Sí, ha pasado en un chingo de sitios. Tengo cuates que al momento de buscar estos eh, sitios no hay paradas Pokémon cerca y también la pinche randonática no les aventó absolutamente nada. Porque dice, ah, si sí, nuestra computadora cuántica no encontró ni verga. Porque pues no hay nada cerca. No hay nada donde tu los pueda dirigir. Muy triste. Ajá. Y aburrido. Exacto, es así <risa> no puedo de... No a intentar en otro lado. Tu pueblo está muy de la verga, güey. No encontramos nada cerca. Porque por eso estaría chido, pero estar en el centro que hay como más... Ajá. Entonces... Y ahí es cuando ya dices, güey, es que... Hay más pod variedad. Podemos encontrar un chingo de pendejadas. Ahora, hay muchos usuarios que han reportado que los envían al mismo sitio. O sea, hay usuarios que... Bien, se llegaron a ver así. De, yo me mandaron a este punto y otro usuario que se encontró ahí mismo es así como que: Hola, ¿qué tal? Vine por random. Ah, no mames, yo también. Entonces, son puntos como comunes. Ahora, también eh, muchas veces se notó: se notó, se notó, se notó completamente. De que estos güeyes andan utilizando muchas cosas que la misma gente en Twitter anda reportando. Y si muchos no se han dado cuenta. Algunas fotos, algunos tweets, algunos estados, incluyen dónde chingados estás, dónde diablos este, has andado, dónde se tomó la foto, dónde anda todo eso. En una búsqueda simple puedes encontrar cosas muy similares en el sitio donde tú estés tuiteando, donde tú estés subiendo tus fotos, donde tú estés, eh, donde tú vayas. Es más, el mismo eh, Google Maps te da una, un tracking, una un caminito de todo lo que has recorrido. Si por alguna razón dices, ah, sí, a huevo, voy a, no sé, a algún sitio, algún centro comercial y vas de regreso, haz un, un, una línea de dónde has ido, dónde te has trasladado. Y por ejemplo, eh, no voy a decirles cómo funciona, por cierto, por cierto, gracias Lili, muchas gracias Lili Kema por las estrellitas. Este, si tú vas ahí y si eres eh, novia psicópata o novio psicópata, podría saber dónde diablos ha estado este cabrón, pero... Este si lo habilitas, pero aún así te van siguiendo. Entonces, cuando tú subes alguna cosita en algún sitio, lo puedes encontrar y no necesariamente una aplicación o si es que la tuvieran, pueden saber de algo que esté cerca de ti, que sea o aparentemente sea como una anomalía. Hay unas personas que estuvieron eh, tuiteando acerca de que habían visto una maleta eh, de una manera sospechosa cerca de un puente. Lo tuitearon 20 minutos antes de que estas personas llegaran y se encontraran al cadáver. Por lo tanto, al momento de que estas personas dijeron a Randonática, oye, quiero ir a tal lugar, el mismo eh, la, puede ser la misma computadora o personas que estén chambeando para Randonática, porque también tienen bolsa de trabajo, si entonces a la página tienen bolsa de trabajo. Alguien buscó una cosa cerca de ellos y dijeron, a huevo, alguien tuiteó de que encontró una, una mochila, una maleta. Si los mandaba a esa, a esa zona donde aparentemente estaba la maleta y no encontraba nada, pues no pasaba nada. Simplemente es como un eh, pero estos güeyes si sí encontraban la maleta, todavía estaba ahí y la reportaron. Y adivinen que sí había un cadáver, entonces todas estas cosas se van juntando. Y ya cuando le empiezas a tomar ese sentido, pinche aplicación. Aprovecha estos, estos huecos, aprovecha todas estas eh, cosas random y empiezan a eh, cobrar sentido el cómo es que funciona. Si tú de repente dices, sabes qué yo quiero, eh, no sé, encontrar el amor con la, la aplicación y de repente llegas a un puesto de tacos, felicidades, vas a ser un panzón pero feliz. Si tú llegas y dices, ¿sabes qué? Se me antoja, no sé, es como que se me antoja algo, pero no sé, cómo qué. Y de repente te envían a una panadería, es como un, sí, a ah, huevo, un panecito, ¿no? Está con madre, digo, ahorita que está lloviendo. O si en circunstancia tú le puedes dar la interpretación, tú le puedes dar esa, esa partecita que tú mismo eh, le das esa, esa misma interpretación. A menos que sea algo definitivamente muy cagado. Ahora... En la cantidad, digamos, de pensamientos que tú puedes llegar a tener, puedes pensar en 20 cosas, a menos que de verdad te programes así de decir, ¿sabes que Yo quiero encontrar una mona china en calzones, quiero encontrar una mona china en calzones, y si llegas allá y no te encuentras una mona china en calzones, pues a huevo no te encontraste nada de eso, pero quizás por ahí puede haber algún elemento, tomando en cuenta que hay muchísimas cosas a tu alrededor, y a la zona donde te envía, al menos tienes 20 metros a la redonda donde puedes encontrar un chingo de pendejadas, y más si estás en el centro, o cositas así. ¿Quieren chingar a la aplicación? Simple. Utilicen un teléfono que no tenga los datos de nadie. Utilicen un este un chip que anden comprando. Phone, Movistar, Telcel, de esos chips que te compras en el OXXO. Eh, y bájenla sin que tenga ningún solo dato. Y es más, utilicen los datos del mismo chip. Fuera de casa. No lo metan ni a su cuenta, no, que no tenga nada vinculado con su teléfono, que sea un teléfono que esté en blanco, un teléfono que nadie ande ocupando, métale el pinche chip, baje la aplicación y van a ver cómo la aplicación se apendeja un chingo y te va a llevar a solamente a sitios cagados, sitios interesantes. Mucha gente ya le ha hecho así y se dio cuenta de que todos los eh, prejuicios que andaban llevándose de decir, güey, es que se me antoja encontrarme con esto, no dio ninguna respuesta, no dio algo que siquiera se acercara a ellos y esa es como la magia le quitas todas las posibilidades de poder leerte, que la aplicación te pueda leer y le quitas opciones para poder entregarte y de que encuentres sitios chidos, güey. Sí, hay mucha gente que está siendo compañero de Google Maps donde reportan sitios donde dicen, ah mira este lugar se llama Casilla fotografías es de eso, fotografía de aquello. entonces tienes una base de datos muy grande pero lo que ha alimentado a Random Náutica es eso el morbo eso es lo que ha hecho que random náutica se vuelva tan famosa los casos de éxito las cosas atípicas y las interpretaciones que tú puedas darla. así es que lo siento mucho no es una computadora cuántica no utiliza del todo magia caos ¿No es ¿No es magia caos? No, no es magia caos, no es, no es algo que te programas y puedes darle Que también es, es, es como parte de la, la misma idea de programarte tú Y decir, güey, es que yo quiero encontrar esto Algo que te llene, algo que te compense Pero en la mente tienes 20.000 mil cosas, ¿no? Comida, Ajá. eso me compensa el Exacto, si tú vas pensando en comida, pues a huevo te va a salir eh, Y es básicamente eso es eh, Sí, está lloviendo este Se vuelve así, la, la misma, pero... Insisto, se vuelve tan grande Como nosotros queremos darle esa oportunidad De que se vuelva grande Obedece al amor, se fue grande ¿Por qué? Porque tal estamos bien pendejos Y decir, mira güey, ver este video eh, Y lo mismo va a suceder En algún momento la aplicación va a dejar de tener este, Audiencia Y hasta no demostrarse lo contrario No se este, <risa> No se Cómo decirlo no va a salir algo que demuestre que realmente esto funciona del todo y suena culerito pero pues así está realmente no es una aplicación que la sacó el mismísimo diablo, el diablo está muy feliz, oh, está Pica ocupado en otras cosas Ajá, está muy feliz picándole el culo a Hitler con una piña, a ver si cachan esa referencia este entretenido en otras cosas entonces, no, no es algo extraño sino simplemente también obedece a las chaquetas mentales que nosotros traigamos en el momento Y a la interpretación que le podamos dar Mientras la aplicación Utiliza nuestros datos Ah, uh, no Ah, no, sí, sí, sí es una arañita Ahorita la, no me la, la saco pienso comer mientras Ahorita la saco Entonces, eh, eso es lo que utiliza óptica Si ustedes piensan que es algo Especial, pues lo va a ser Para ustedes, pero lo siento no es algo no es algo um, más allá de todo eso hasta ahora porque también está la posibilidad de que güey trágate tus palabras pendejo de repente te aparece algo súper extraño y fue de wow porque también hay algunos videos que dices güey está muy cabrón hay uno un video de unas personas que están en su este en su carro y están echándose de reversa, entonces algunos carros tienen uh, camaritas en la parte de atrás para que no golpees a nadie Y hay alguien grabando y dice, wey, las personas y las cosas que están acá atrás, hay un señor, hay unos carros No aparecen en la cámara de, de, de reversa Y voltea y ves la cámara este, que está ahí y no aparece nadie Vuelve a voltear y están ahí las personas y es un wow Si está editado el video está muy chido Pero es este supuestamente ellos estaban buscando payos en la realidad hay otras personas, de hecho, uno de los que subió dross, porque por cierto, a ver dónde estás. Armando Domínguez, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. <ríe> dice. Um, dice, voy a usar la app pensando en una de las. Eh, este, de las elásticas que. Ah, de las gelatinas que vende el Michi para pagar la pijama de la tía Clau. Sí. Cabrón. Y <ríe> sí, el, el, el pinche gatillo. No, no, ha terminado de vender. Sí, pinche gordito no ha terminado de vender gelatinas. Este está chingón. Hay un video que subió Dross que son unas chicas que van en medio del. del Se este. siente como eh, yo en la secundaria, es así como de cuando hacía este tareas y así de bibliografía. El rincón del vago es así de, güey, tu argumento es inválido totalmente. Sí, agüero. Es que no manches Dross y es así de. Dross es como el rincón del vago. Sí. Es inválido. <risa> quizás No, pero eh, estas chavas van ahí Si pueden ver el video lo pueden ver ahí eh, Buscando la página de Dross Llegas y eh, ves el, el último video Que son dos chavas que van a determinado Lugar donde les marca y se encuentran Un vato, van muy noche Ellas van eh, manejando y se encuentran un vato Que está en la parte de, de atrás de, de ellas Y es un güey, es que no mames, hay un vato aquí en medio de la nada Vámonos a la chingada Se van las morras y dice, güey, ¿cómo es posible Que un vato, etcétera, etcétera, etcétera de la misma forma que al momento de estar en un poblado chico, tal vez haya algo interesante allá, la aplicación no solo ha enviado a una sola persona. ¿Y qué pasa si es que tú entiendes que ahí cerca de donde tú estás van un chingo de chismosos para la parte de allá? Lo mismo que sucedió con los payasos en Estados Unidos durante una temporadita, fueron precisamente eso: a asustar gente. Entonces, agarrando esas explicaciones, como que le quitas un chingo de, de, de ese misticismo ahí, pero también es parte de todo eso, eh, entender cómo funciona. Y ya, quitándole esa parte del misticismo, es como una así, no mames, qué hueva. Lo mismo sucedió con Cañitas, eh, donde decía, güey, es que la, la... que era una ouija egipcia? Sí. ¿Sí no? Una ouija egipcia, digo, sí, güey, las... <risa> los egipcios no tenían ouijas. Eh, pero toda esa parte es insisto la que hace la magia. Tú haces la magia, la aplicación te pone este, como los detallitos y ahí es donde tú, insisto, haces que esto funcione. Y eso fue Random Náutica. ¿Es bonito? Sí. ¿Como para el chisme? Sí, para echar desmadre con tus compas? Sí. Si van a buscar algo, vayan acompañados no vayan en la noche evidentemente a un pinche barrio pesado porque ni con sus lentes atrás lo respaldan insisto, si van a echar desmadre vayan con más gente, vayan pensando en divertirse a fin de cuentas y díganos qué tal, qué tal les fue qué tal les, los resultados que han estado arrojándoles y pues adelante aviéntense, aventúrense esa es como una explicación muy rápida de, de lo que es, cómo funciona, cómo ha estado funcionando, pero sí. <risa> pero nada, al contrario, nos encanta, este, leyenda legendaria, sí. Eh. Adroes también lo vemos, digo, es una forma más también de entretenimiento. Yo, yo, yo encantado. No, no, no creemos que nos, nos avienten caquilla. Exacto. <risa> Justamente así. Exactamente. La magia está dentro de ustedes. Y de lo que puedan interpretar con la pinche aplicación. Y así, esa, esa parte fue la de Náutica que lo anduvieron pidiendo mucho. Anduvimos investigando tantito y anduvimos viendo cómo, cómo funcionaba. y Estábamos haciendo la tarea con Dross. Ajá, fuimos a hacer la tarea con Dross, bajarla de ahí, la, la, la, la. Pero no, es, así es como, como anda jalando. <risa> What? Sí, ¿Qué? No sé qué desmadre se traen aquí <risa> en el, este, en los comentarios. ¿Qué te pasa porque no le sigues el hilo a mi? No? Es que si pues, me apendejo, me pongo a leer los comentarios y me apendejo. Se me va el, ¿se me va el hilo. Bien, cabrón. El El hilo. El hilo. Yo Lilu soy tóxico. <risa> ¿Sí soy tóxico? Sí, tóxico. Y yes, así... Ah, vamos a ver si sí, están un aquí en, en, en las, este, los comentarios. Sí, justamente así. Para pronto... Sí, funciona, sí, hombre, sí, sí funciona. Vayan a buscar cositas, nos cuentan cómo les fue. Y ya que nos cuente cómo les fue, pues... Será experiencia personal de cada uno. Uno puede decirle, ¿sabes qué? Uh, por ejemplo, algo que nos sucedió eh, en estos años fue de que por circunstancias me tocó ir a Chihuahua, a Chihuahua, eh, gracias a, a, al Jonathan y a los grandotes ahí que nos, nos, nos dieron una oportunidad, bueno, más bien me dieron una oportunidad de ir la primera vez. Me tocó ver a La Pascualita y... Ay, <risa> Y el verla y estar enfrente es una experiencia completa Te odio sí Te eh, odio, a, a esa, te detesto A esa parte iba. Me caes gordo Ya sé eh, Me tocó ver a, a, la, a la Pascualita Estar enfrente de ella eh, de noche Porque nos hicieron los organizadores el, el favor de poder llevarnos A los demás invitados A ver a la Pascualita que estaba ahí Y saben bonita, no me la vimos de madrugada Ellos también estaban un poco culeados Porque dijeron, bueno, well, nos pueden asaltar Pero... <risa> Pero el verla es una cosa que dices, güey, es que no mames, está bien chingona. Después eh, fuimos otra vez pero a Chihuahua, pero esta vez con la tía Clau. Y a pesar de que pasamos, no estaba la Pascuala. Y aparte... Se la llevaron. Ajá, se la llevaron. Y aparte había más personas que decían, ¿sabes qué? La Pascualita que llegó ya no es la misma. Eh, si tiene oportunidad de buscar la, la historia de la pascualita está bien bonita está bueno no bonita está como curiosa. Sí bonita de, al final se muere. Ajá al final se muere alguien este pero a pesar de que yo le cuente a la tía Clau cómo era la pascualita los detalles y aunque le muestre fotos y videos no es lo mismo el estar ahí, no es lo mismo el estar en el lugar en el momento. ...para crearte toda la experiencia... ...y es uno de, las, eh, de los puntos fuertes de Randonáutica ...que te da la experiencia... ...no solamente el verlo... ...sino estar ahí en el lugar, en el sitio... ...es lo que hace que eso... ...tenga como ese valor agregado... ...no les decimos que no lo utilicen... ...al contrario... ...si lo utilizan... ...sean... Uh, ...no conscientes sino... Precabidos. ...precavidos... ...pero sobre todo utilicen el sentido común... ...y vayan a divertirse... ...diviértanse con más gente... Llevando sus precauciones, evidentemente sana a distancia, vayan con cubrebocas Con desinfectante Todas esas cositas y van a echar desmadritos Si no... No salgan de su casa Exacto, no salgan de sus casas <risa> Sí, justamente así Güey, están culiados por la Pascualita Que se vayan a ver No, güey, nos van a saltar por acá Sí, sí, sí cha, cha, cha. No, y, y sí eh, De hecho tengo una grabación de ahí de la Pascualita Eran dos cuarenta y tantos de la mañana este, y estaba ahí enfrente Enfrente de ella y grabándola Así de a ver wey, muévete Y la neta si sí te da esa aura curiosa De estar enfrente de, de algo Que le han dado mucho el, el, el, el sentido paranormal Inclusive se pudiera decir Que sí también es una tulpa El, el darle Como ese, esa vida A este objeto inanimado Pero a la vez si dices güey, En algún momento va a parpadear y va a cagar Del pinche miedo al verla chingados. Entonces, todas estas cosas eh, ayudan a eso. Y. <risa> sí, ¿no? Eh, La agüita está cayendo sabrosita aquí afuera. Sí, sí. Ahí, eh, ahí anda. Ah. Y bueno, muchachos. Me, avent me aventuraría a contarles otras cuantas cositas más. Pero este episodio fue específicamente para contarles acerca de, de la aplicación, eh, explicarles del cómo es que funcionaba y sobre todo que, que fuera un poquito rapidito, no em, no dejarlos abandonados acá porque en algún momento llegamos a decir, bueno, Aho, lo hacemos o no lo hacemos porque tenemos una cantidad de trabajo bastante grande, tenemos que regresar a la chamba, y, pero al menos no queríamos dejarlos así como si nada, entonces queríamos al menos eh, contarles Alguna cosita, en este caso de la aplicación del momento. Y es hora de que los peques nos vayamos a la cama. Es hora de ir, regresar a nuestras cuevas. A seguir chambeando. La tía Clau tiene que hacer unas construcciones. En, en eso que se llama Copseman, Almal Crossing. Y yo sí tengo que llegar a, a, a chambear. Tengo por ahí unos pendientes por ahí. Bastantes pendientes. Y a seguir trabajando. Estaría con madre podernos quedar un poquito más. Pero es hora de chambear, eso de trabajar y de verdad, qué más quisiera contarles una historia pero pues Échate una historia express una historia express de premio, porque te aguantaron hablando de Nautic, random Náutico. Me, me aguantaron allá hablando acerca de esto, una historia express bah, ok, y aparte ya también santo me me condicionó bien cabrón, me aventó sin estrellitas muchas gracias mi buen santo Mé me lleva Ah, ok Personas sensibles! ¡Ah! Este, muchas gracias Muchas, muchas gracias por hacerlo. Ok, va Vamos a, a contarles una historia rapidita Una, una que, a ver Una que implique lluvia ¿Una que implique lluvia? ¡Lluvia! Tus besos como, como la lluvia lluvia, lluvia lluvia Que poco a poco enfrían en mi alma Y no sé qué más si sí, dice así la canción No, no sí. dice así ya estoy ver. pendejando demasiado Pues mira, de lo que yo me llego a acordar Que incluya Lluvia Fue en una ocasión estando ahí en la Cruz Roja Sí ah, A sí. ver, de, de, de, de, dejen recuerdo bien cómo estuvo Porque eso fue un viernes santo fue un viernes santo y se puso a llover con madre En la tardecita Normalmente eh, hay mucha gente que dice Güey, es que en viernes santo se pone a llover Porque ¿No de gloria? No, no, viernes santo Pero es porque... de gloria también, ¿no? Porque por eso se mojan entonces es Ajá, todo eso. Pues, bueno, en algunos sitios llueve Pero en esta, este... En, en fin... Pinche santo me ¿Qué puso? Cien eh, por eh, pesones Ah, aquí hay espérate, pesos, pesos espérate, sensibles, espérate, pesones sensibles Pesones sensibles ah, este Creo que fue, ay, espérate No, sí, fue un viernes santo Porque de hecho el, la personita Que que nos eh, Pidió Que fuéramos al servicio Era una señora que se cayó Se, se cayó de las escaleras Pero el, el, el, el punto de aquí Es de que nosotros ya somos un poquito más liberales en ese sentido, de que podemos hacer chistes de Jesús, de la iglesia, de lo que es, fuere. Y no hay tanta bronca. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos, ¿no? Decir, bueno, güey, es guasa, güey, ¿no? es, es desmadre. Pero los abuelitos y las personas ya grandes no agarran este pedo de esa forma. Lo, lo ven todavía como un, eh, ¿sabes qué? Es Viernes Santo. Quédate en casa, o sea, básicamente aplican la de este. Gaten. La de gatela, La o sea, quédate en casa, güey. No te vayas a andar riendo, no te vayas a andar haciendo todo eso. Hay personas que inclusive ayunan. Ayunan el Viernes Santo. Porque a fin de cuentas, pues mataron a, a, a Jesús, ¿no? Eh, eh, es día de luto para la iglesia. Pero hay muchas personas que eh, lo toman todavía como, como con esa, esa basecita de decir, ¿sabes qué? Al ser Viernes Santo, no hagas pendejadas. Y esta señora que eh, nos hizo, eh, una. Hizo, ajá, hizo la llamada, dice, por favor... Dije, hizo una pendejada. No, no, no, la, la persona que se cayó. ¿Y si es una la señora. señora hizo ¿eh? no es una pendejada. Ah, no, pues, déjate cuento por qué se cayó. Este Al momento que llama, llama eh, radiando, dice, no, pues es que me caí, no puedo moverme, eh, no puedo pararme. Me moví a donde está el teléfono, lo tiré y ya les marqué. Por favor, vengan a ayudarme, vengan a socorrerme. A pesar de que yo he gritado, nadie ha, este, me ha ayudado de los vecinos. Entonces dijimos, ah, bueno, una señora se cayó. Eh, tentativamente pudo haber tenido alguna fractura, cadera, eh, pierna, alguna cosa. Y como estaba lloviendo, pues tratamos de ir con más precaución. Pero algo de lo que dijo muy específico la señora fue, es Viernes Santo por favor no pongan sus eh, torretas, ni pongan sus sirenas, si van a llegar, luego, luego van a identificar, pero por favor no las pongan, ¿por qué? porque Jesús se murió y es un día que tienen que andar respetando todo este pedo, y es un, oh, oh, ok, está bien, eh... Como la señora evidentemente no nos iba a ver, al menos sí pusimos las torretas para que nos dieran chance de llegar al lugar. No pusimos la sirena, pero llegamos, eh, tocamos a donde nos comentó que era porque había una paradería a un lado, tocamos y la señora eh, sale diciendo... Bueno, más bien, no, no, no sale, sino grita la señora, sale del, del cuartito donde está, porque ahorita les comento cómo está, sale tanto de ese cuartito y dice rompan la ventana y metan la mano y quiten el pasador y nosotros sido ok, nos están diciendo desde dentro que hagamos esto rompemos la ventana, quitamos el pasador y la señora estaba afuerita, o sea se había arrastrado nosotros entramos llegamos a donde está la señora y es un eh, pues sí, una, una señora que, que te gusta como de unos 85 años más o menos, una viejita, hecha y derecha completamente, regordetilla como, como la imagen común de las abuelitas llegamos le decimos bueno, señora, este, venimos a auxiliarla venimos a socorrerla ¿hay algún familiar que ya la haya marcado? ¿alguna cosita así? no, pues no, no tengo familiares aquí y yo vivo sola y la, la, la, la, pues, ok, este déjenla, socorremos vamos a ayudar vamos a primero a valorar que lo que sucedió, cómo es que sucedió, definitivamente eh, o sea, no tenía que moverse, pero pues entendemos qué que, que es lo que hizo, por cómo lo hizo y más. Llega, llegamos, eh, mis compañeros empiezan a valorar todo eso. Pero al asomarnos de donde estaba el teléfono, donde marcó, o sea, ella estaba saliendo como de esa eh, puertecita, pues eh, tuvimos que entrar nosotros para poder colocarla. Y poder llevárnosla. Pero al momento de entrar, había muchísimos, pero de verdad muchísimos eh, altarcitos de, de, de Jesús. Y es entendible, ahí fue cuando nos cayó el 20 de por qué nos estaba diciendo, ¿sabes que eh, Murió Jesús, entonces, por favor, no hagan desmadre. Vemos que había muchos, pero de verdad muchos eh, altarcitos, insisto, no un altar grande, muchos altarcitos chiquitos con varias imágenes de, de, del nazareno ¿no? y había por todos lados y lo primero que se vino a la mente fue decirle oiga señora, tal vez esté por un tiempo un poquito más eh, con nosotros no va a estar, este, cómo decirlo, no se va a tardar poco hay muchas veladoras encendidas quiere que apaguemos las veladoras por cualquier cosa digo, la casa se va a quedar sola entonces para prever algún accidente gusta que la apaguemos y en eso la señora se empieza a quejar un poco porque la estaban moviendo mis compañeros y dice eh, sí por favor las, las eh, cada una de ellas tiene un platito no sé si lo puedes colocar en la mesa, ya si sea eh, este, en la mesa que no tiene nada. Si es que se quema completamente no pasa nada. Más allá. Y fue de ok, voy a ayudar. Fui, puse, deposité las cosas. Y una de las preguntas que después de hacer eso, que llevo con ella, una de las preguntas que se le hizo fue de Señora, eh, si aquí? no es. Sí. Es que me he tomado agua y llevo ratito este, hablando. Un segundito. Es que después de un rato de andar hablando, hable y hable y hable. Me iba a pasar como Lolita Yala. Así. Ay, apenas te enteraste de chiste. Perdón. Información que cura. Ya. Eh, ahora sí. Le preguntamos, oiga señora, ¿por qué fue que se cayó? O sea, ¿hasta dónde recuerda? ¿Se mareó? Porque es una, es una cosita que tú tienes que preguntar. ¿Qué, qué le sucedió? ¿Se mareó? Eh, ¿Sintió do algún dolor? ¿Sintió todo eso? Para saber qué es lo que quizás tenía. Pudo haberse le bajado la presión. Pudo haber tenido N cosa y la señora se nos queda viendo y dice, no, nada más este mi, mi chamaquito salió corriendo y fue de ¿qué? dice, sí, mi hijito salió corriendo y nosotros así de, ah, hay otra persona más con usted hay un niño, hay un, tiene un un nietecito y dice, no, no, no, mi hijito salió corriendo luego ¿hay alguien más aquí? dice, sí, mi hijito Digo, ah, pues perfecto, eh, si, si es un chavito, nos lo llevamos. Dice, pero no, no, no, o sea, mi hijito no lo puedes ver. Mi hijito está conmigo, siempre está cuidándome, pero es bien travieso el niño. Y nosotros así de, ah, uh, ok. Dice, sí, eh, mi hijito está, eh, eh, es, es muy travieso, es... Esa uh, Le gusta jugar y, y a veces yo estoy allá arriba y me doy cuenta de que aquí abajito está moviendo cosas y así. Pero a mi hijito le gusta mucho ver a Jesús y nosotros de, oh, oh, ok, uh, mire, tal vez algunas personas eh, tienen un perrito y les dicen que es su mijito, ¿no? Le decimos, eh, ¿tiene alguna mascota? Dice, no, no, no, no me gustan las mascotas la, la, Las mascotas le ladran a mi, a mi hijo A mi hijito Y nosotros así de Igual y la señora tiene ya un pedo de De este De senectud A veces las personas tienen alucinaciones A veces tienen esto tienen Dios. aquello Y pues como que no Les sube bien el agua al por algunas cosas Y entonces eh, Nosotros dijimos, ¿sabes qué? A la chingada no vamos a preguntarle más. La señora se nota que sí está teniendo dolor. Nos la vamos a llevar. Para esto eh, llega también policía, porque marcó primero a la policía. Llega la policía con nosotros. Ah, no saben qué, tuvimos que hacer esto. Por orden de la misma señora, nosotros abrimos y todo eso. Este, le, la misma policía, me eh, al momento de que entra con nosotros, le dice: Ah, hay veladoras, hay que apagarlas. Y nosotros, eh, ah, porque le explicamos cómo estaba. Y le decimos, no, pues es que ella nos dijo que se apagar Dice, no, no, o sea, de lo que te diga la señora, adelante Pero yo las voy a apagar, o sea, que se salga la señora Yo las apago y no pasa de que después se enoje, ¿no? Eh, uno de estos policías apaga las, las, eh, las veladoras Yo estaba en la parte de afuera Y de repente nada más veo cómo se sale el policía en chinga así de Y, y le digo, ¿qué onda? ¿qué pasó? Dice, mira, no me vas a creer, güey Pero apagué las veladoras Dice, como si nada, pues nada más las apagué y las soplé Dice, y yo escuché Algo que salió corriendo allá adentro Y nosotros le dijimos Pues mira güey, según la señora No hay ninguna mascota, pero puede que sí Pero pues Ya que estás acá y que quieres hacer tus Investigaciones, todo ese pedo, lo que sea El, el, el, el proceso, el pinche protocolo Pues adelante, date tu pinche vuelta Cabrón Y ahí es donde eh, Este policía se queda así de Si te digo no me lo vas a creer Güey, yo así de qué güey al chile yo vi como un chavito, güey. Pero no, no un chavito, más chiquito que un chavito. Le digo, ¿cómo? Dice, mira, yo lo vi así como por el rabillo del ojo. Dice, si te das cuenta no hay luces, nada más la, las luces de la, de las velitas, güey. Pero yo vi un chavito. Le digo, un, un niño. Y ya empezamos como a, a, a sentir esa, esa sensación así de, güey un niño Ese, sí pero o sea un niño es un niño así que tú lo ves eh, que ya camina está muy grande como para lo que yo vi y fue de cuá bueno, pues, mira nosotros nos vamos a llevar a la señora ya terminó nuestra chamba acá te dejamos a cargo te dejamos todo eso quieres el papeleo pues allá en la, en la base te entregamos todo lo demás y afuera seguía lloviendo todavía entonces, eh, regresa uno de nuestros compas y me dice Oye, la señora nos pidió de mucho favor de que si no podemos subir a las escaleras y cerrar la puerta Dice, ella siempre dejaba las puertas abiertas este, de, de las habitaciones Dice que por favor cerremos la puerta porque se puede entrar N cosa, ¿no? Y nosotros, ah sí, a toda madre, güey Pero eh, al chile, a mí me dio hueva y que le digo al, al, al policía Oye, ¿sabes qué? Este... La... Bueno, nuestro servicio, la, la señora Nos dijo que si por favor podía cerrar la puerta De aquel ladito Aparte de que estaba afuera y te estaba mojando bueno, Estaba lloviendo en, en el patiecito donde bajaba la escalera ciérrala ¿no? Y el güey se quedó así de ah... no, <risa> que no, no, como que me dio cosita Pero pues al vato Le dijimos Y pues tuvo que hacerlo, ¿no? El policía Sube el policía... Jala la puerta... Y el güey baja en chinga... Así de, era una, una escalera de esas de las... Que eran de... De concreto... Que no terminaron de repellar... O sea, nunca le pusieron azulejo, nada de eso... Sino era la pura escalera así... Entonces baja en chinga el güey... Y llega con nosotros y dice... No mames cabrón, por Dios que había un... un, un, un... Dice, ni siquiera era un chavito güey... Era una cosita chiquita... Allá arriba... Y se cerré la puerta... Y se metió, o sea, yo, yo vi que corrió algo allá, güey, pero está encueradito. Y fue de no, o sea, es mamón, güey. Por una parte, eh, dijimos, no mames, o sea, estamos alucinando, pinche casa tiene alguna mamada. Y empezamos a jugar diciendo, güey, es que es un chaneque. Y empezamos a decir güey, es un pinche chanequito, güey. Y estábamos bromeando y, y, y, y n cosa, ¿no? Llevamos a la señora, la trasladamos, llegamos a... a pinche a la, señora, ya muriéndose del dolor, y usted aquí, pinche bro, chaneque. Fue cuestión de que te gusta menos de cinco minutos, todo eso. La llevamos, llegamos a la parte de allá, se puso una cama, le estaba valorando un doc, pero en el camino le íbamos diciendo, antes de llegar allá, le dijimos, eh, oiga, señora, eh, de su hijito, ¿cómo es? Y empezó a describir, no, pues es que es así y así. Y dijimos, no, puro pedo, o sea, la señora tiene como broncas, ¿no? Tiene... Tiene pedos la doña. No, no. Eh, está alucinando. Tiene alucinaciones. Y una de las cosas que... Que hizo la señora y que me acuerdo mucho. Fue que bajó la mirada. Y dice, ay mijito. ¿eh? Ay mijito. ¿cómo, cómo me gustaría tenerlo aquí. Para andarlo acariciando. Y nosotros nada más viéndola así como que... Ok, está bien. Está bueno. No, no, no vamos a hacer más caso a este pedo. Llegamos allá... Eh, estuvimos un, un ratito ahí Que nos, nos dijeron, ¿saben qué? aguante la lo que llega ahorita el, el médico el, el encargado de la guardia Estuvimos ahí, hicimos otros dos servicios Y de regreso nos encontramos Unas patrullas Y nos encontramos al mismo vato que estaba este Ahí el que estaba con nosotros, el policía uh -huh. Y fue, ¿de qué onda, güey? Dice, cabrón, te vas a cagar, güey Digo, ¿por qué, cabrón? Y se me queda viendo así de Mira, pues nosotros ya estábamos por cerrar, que ustedes se fueron. Dice, le pusimos ahí unas cosas para que no se metieran. Bueno, a fin de cuentas, pues no podíamos dejar la, la habitación ahí. Eh, sobre todo porque la, la gente podía eh, meter la mano y abrir el, el, el pasador. Meter el, el, el pestillo. Dice, ahí le hicimos unas cosas para que nadie se metiera. Dice, pero estábamos ahí. Y, y dice, tú viste que solamente yo estaba acá. Dice, mi pareja. Dice, aquí este pendejo. Va y se asoma y me dice, ¿saben qué? Este, pues ya nos radiaron para esto, esto Y nos hablan eh, Para que vayamos para allá Y dice, el güey se asoma y ve al fondo Y el güey se queda, nomás dice, abre los ojotes y se queda viendo así de, no mames, ¿eso qué es? Y el güey ve al fondo y dice ah, Güey, allá atrás había una chingadera Y dice, se queda viendo así de, ¿qué, ¿qué viste? No, no mames, vi una cosita así chiquita, güey que se asomó, o sea, literal, se asomó, sacó como la cabecita y salió corriendo, cabrón. Y fue de, no mames. Digo, sí, y es más, ni te lo digo yo que te lo diga este pendejo, ya que me acerco al, a, la, a la unidad de donde está el policía. Le digo, oye, güey, ¿qué vieron? digo oh, Bueno, oficial, ¿qué, ¿qué vio? Dice, mira, vi, o sea, estaba lloviendo, eh, estaba un poquito más oscuro el pasillo, pero se veía de fondo que había algo, y algo se asomó, o sea, se veía... Dice, ¿ves a los a los niños como están como recién nacidos? Dice, pero más chiquito, o sea, como del tamaño de un tamaño feto más chiquitito. Dice, se asomó y de ahí, dice, salió corriendo. Y, y yo vi que salió corriendo porque se fue como en dirección hacia la escalera. Pero dice, al, al momento que hice a un lado estos güeyes para poder ver, dice, ya no, no vi nada. Dice, oh, ok. Y me quedé así de, oh, ok, eso está, está rarito. Dice, sí, pero no venimos por eso. Dice, ¿por qué? ¿Qué? ¿A qué o ¿Qué, qué vienes? Dice, pues yo me metí y hicimos como una un, un chequeo rápido de todo. Dice, y ¿ves que había varias velas? Dice, había varios platos, pero la mayoría de los platos estaban encima de cositas. Este, en el, de como unas cajitas ahí. Y ahí ponían los platos, ahí ponían las veladoras. Le digo, ok. Ok. Dice, venimos a hablar con la señora para saber que nos, que nos diga qué que es eso. Digo, ¿Por qué? Dicen, muchos de, los, de las cositas que estaban allá. Eh, había una veladora que estaba eh, en un puesto donde había un Jesús muy grande. Dice, ya había varias cajitas. Y esa cajita eh, sonó. Dice, esa cajita sonó y nosotros entramos. Y fue de, qué raro. Dice, se me ocurre ir de chismoso, cabrón. Y donde estaba esta cajita, yo la jalo, la abro y dentro estaba el esqueleto apenas formado de un fetito. Dice, yo lo veo y dice, inmediatamente relaciono esto con la cosita que estaba corriendo. Dice, y dice, la, la, la verdad me dio. como me dio mucha cosa. Esto, este asunto dice y empiezo a ver los demás lugares donde había más, como dice, retablitos o sea, los eh, lugarcitos donde tenía varios jesuses y cada uno tiene cajitas entonces este güey se va, se asoma y dice, no mames, cada caja tenía un feto sí, dice, subimos a las escaleras todo eso en la parte de allá y en la cama donde estaba la señora a un costadito, había una cajita que estaba más adornada que los demás Dice, esa cajita tenía una fotito, tenía varias cositas y tenía un, un nombre. Y no me preguntes del pinche nombre porque la neta no me acuerdo. Pero tenía un nombre. La abrimos y dice, ese petito, haz de cuenta, estaba más formado que, de los, este, que los otros. Ajá, los otros eran huesitos pero estaban muy endebles. O sea, dice, eh, ellos estaban muy fragilitos y algunos de ellos todavía estaban como, como si fuera una momia chiquitita. Estaban chupaditos. Pero el otro sí era como más formadito y estaba, este... Y estaba ahí, a un costadito de la cama de la señora. Resulta... Que cuando le preguntan a la señora, la señora siempre quiso tener un hijo. Por eso no tenía más familiares. Su esposo se murió... Este, dice, hace ya muchos años. Pero ellos anduvieron intentando tener hijos. Pero la señora abortaba constantemente. Y este, pero no, no, no porque ella quisiera, sino incidental. Entonces, el último... Cuando fallece su esposo, ella queda embarazada. Y estuvo casi a término, dice, cuando a los seis meses, pues, aborta. Y se quedó como con ese pedo. Entonces, todos sus petitos los fue teniendo allá. Pero el que decía que era el que veía, era el petito que estaba a un costado de la cama. Y era el que, según la señora, acariciaba su cráneo cada noche. Era el petito que andaba acariciando. What the fuck? Entonces, fue de, ¡no mames! O sea, fue como a los tres o cuatro días de, de todo eso nos, nos volvimos a topar y fue de, güey, te vas a cagar con la historia de este pedo. Y fue de, bueno, y eso que por eso dice, pues no es un delito, güey, pero pues al menos tenía que llegar a un hospital para que esos productos se enterraran o todo eso. Eh, aparece como un nonato, ¿no? Pero tienes que dar, no, no te los puedes quedar en tu casa, güey. pero pues la señora los tenía así. No, no. Y ahorita que me dijeron, no, pues la lluvia y eso se, se jaló con esa parte. Entonces, hecho, era, era, era acaba, ¿Ah? acaba y ahorita te pregunto. Eh, la, la doña era muy, muy devota este de, de este pedo entonces eh, pues les ponía como jesucitos a los petitos a los estos uh -huh. pero con el que le gustaba jugar era con este el que al menos se desarrolló un poquito más uh -huh. y no fue hasta que este, estos güeyes o todos los demás llegamos a ver esa madrecita que al parecer se proyectaba el, el pinche petito y salía corriendo por todos lados que un no mames güey que pedo le dio como esa, ese pero podercillo. ejemplo o sea, ¿estamos de acuerdo que un feto es de uno a menos tres meses, más o menos? No, o sea, es de... No, no, o sea, para considerarse... Ah, bueno, no es un feto, perdón. Es un producto. Por sí, es decirlo. un producto. Y eh... ya es considerado feto después de los tres meses. De los tres meses en adelante ya comienza a hacer su formación completa. Ok. ¿Desde qué momento un feto tiene alma? No sabría decirte. Porque, no, no. por ejemplo, entonces, ¿la señora estaría haciendo una tulpa con el mismo feto? Pudiera ser. O sea, realmente, eh, si tú lo pones como en un contexto eh, de médico, al momento de que no, no ha salido, no ha nacido, uh -huh. a menos que lo extirpen como tumor, en este caso también se les dice cesáreas, pero lo sacan y hacen todo el proceso donde se interrumpe la conexión del, del cordón umbilical y el fetito comienza a su corazoncito a bombear su propia sangre y a andar circulando, a andar respirando. Pero fuera de eso está es un, una extensión tuya uh -huh. depende eh, de muchos factores dependiendo de la creencia de cada persona en qué momento parece el alma hay personas que dicen no pues a los seis meses el, el feto ya tiene alma hay otros que dicen que a los ocho meses hay otros que dicen que cuando nace hay otros que dicen que este, el alma llega al cuerpo cuando se le bautiza pero eso ya son eh, cositas más eh, teológicas morales o sea, si tú te, te pones eh, en el sentido científico, inclusive, médico-científico, no dándole una connotación religiosa, teológica ni moral, eh, de los tres meses, hasta, inclusive eh, por ley, de los eh, tres meses en adelante hasta que nace, todavía no es considerado propiamente una persona. Uh -huh. Una vez que nace, inclusive en los papeles que te dan, es eh, que ya tiene un nombre, inclusive, o ya es un nacido. Pero, por ejemplo, personas que han perdido a un niño, cuando todavía está dentro de la madre, no le puedes agenciar ningún nombre, aunque tú se lo hayas querido dar, sino simplemente te entregan un certificado de función de un producto, en este caso, de un feto. Ok, ya puedo hacer mi pregunta. Sí. Ok, por ejemplo, si un bebé muere, su o sea, un bebé, o sea que... Estuvo vivo, no sé Por minutos, por horas, por días Lo que sea, ¿no? Eh, ¿Su alma siempre Va a ser un bebé? ¿O evoluciona? Depende mucho de la creencia O sea, si tú Te, te, te vas a determinadas Creencias eh, Tenían algunos Que hacer algunos rituales para que El, el, el niño eh, llegara al alma y se apoyara Se apropiara de todo esto algunas eh, tenían que dejarlo en el bosque o que algún animalito pasara con ellos, que era el animalito que los va a andar cuidando, pero son desmadres más eh, filosóficos, teológicos, morales, insisto, depende mucho de la religión, depende mucho del país donde te encuentres, de la región en el mundo donde te encuentres, donde cada una de estas cosas va a tener esa parte. Entonces, ahí es donde interviene mucho lo que tú estás creyendo. Y si tú crees mucho en algunas cosas, se desarrolla lo que viene siendo esto de la tulpa. No, pero eso no contesta mi pregunta. O sea, cuando un bebé muere, uh -huh. su alma siempre va a ser un bebé o ese bebé, no sé, crece como si fuera un bebé real. Depende de qué tipo de, uno, cultura, este, insisto, cultura o religión te está refiriendo. Hay algunos que dicen que el alma se recicla. O sea, el alma, eh, no puedes destruirla, eres un cuerpo que va a habitar un alma a tu cuerpo. Entonces, cada cierto tiempo, esa alma busca otro cuerpo para renacer, ya sea en otra persona, ah, no, en otro, todo o eso. Sea, es que sigue sin entender. Sí, voy, voy a esa parte. Ah. Eso, en algunas culturas, hay otras que dicen que están tan aferradas al... O sea, el alma solamente es de una sola persona y en esa persona va envejeciendo el alma conforme va envejeciendo el cuerpo. Y solamente le pertenece a una sola persona. Insisto, depende del contexto En este caso, si lo quieres ver Que es solamente una sola persona por alma Si el chavito murió siendo chavito Sí, se queda ahí Es como el mismo dilema de Coco No, no, no O sea, es que, ajá, o sea, sí Pero no, no entiendes mi... Bueno, te lo voy a explicar Esto empezó, Esta, esta duda salió porque me acordé Que en American Horror Story En la casa de, de Murder House el bebé muere dentro de la casa, pero o sea nunca está como un recién nacido, sino como que el bebé sí ha estado creciendo, por así decirlo. A eso me refiero. Pues pudiera ser. O sea, se supone que a fin de cuentas el cuerpo eh, físico es únicamente como un transporte de esa alma. Entonces nada le impide al alma, al alma seguir creciendo hay algunos que inclusive dicen güey es que tu alma es un alma muy vieja o es un alma relativamente nueva por eso algunas personas dicen que tienen como vivencias o memorias de cosas que fueron pasado o que sucedieron en el pasado eh, inclusive hay personas que dicen güey es que esas, esas memorias se llegan a manifestar en los cuerpos nuevos por eso hay personas que tienen eh, marcas de nacimiento uh -huh. así de güey es que esa marca de nacimiento es donde te metieron un balazo o como moriste en la en la vida anterior o algunas cositas así pero sigue siendo un alma con la cual puede recordar cosas o por ejemplo en los casos que se ha dado de, de supuestamente reencarnaciones de chavitos que están súper al pedo con muchas cosas y que más allá de aprender recuerdan cosas lo cual me, me, me lleva a pensar en el moderno Prometeo o Frankenstein cuando le quitan el, el, supuestamente el cerebro al, al profesor se lo ponen a la criatura y todo ese pedo Después la criatura no aprende cosas, o sea, sí aprende cosas, pero va desarrollándolas de nuevo. Va recordando cosas, por eso después el güey puede tocar la flauta, puede este, tocar el clavicordio, varias cositas hay que, que van diciendo del, del este güey. Entonces algunos dicen que algunas almas recuerdan cosas, por eso tienen mayor facilidad de poder hacer algunas cosas. Ejemplo, suponiendo, ¿no? una, Yo anteriormente pude haber aprendido a dibujar o desarrollado mi habilidad de dibujar, por eso que desde chavitos a la verga puedo dibujar bien chingón, ¿no? O algunos chavitos que tienen tres años y los hijos de la ya pueden tocar así mamalón algún instrumento. Entonces depende. Son chinos esos. Ajá, chinos sobre todo. Entonces, eh, estas cositas dependen mucho. Y hay unos güeyes que dicen, güey, yo soy una pinche papa, o sea, nací y no sé hacer nada. Entonces hay algunos que dicen, güey, es que pues, tu alma es nueva, relativamente no ha aprendido mucho. Pero de que ¿podría seguir creciendo? Sí. Si, eso hablando como en un contexto en general, si me dices a mí, sí. Yo siento que las almas pueden seguir creciendo y pueden constantemente volver a aparecer en otros cuerpos. ¿Y cómo saben cuando...? Bueno, sí. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo saben que es un alma nueva? Y segunda, ¿dónde se crean esas almas para saber, para decir, ah, es que sí es un alma nueva? ¿De dónde no, vienen? ¿De dónde van? No te sabría decir, o sea, depende mucho de, de, la, de la idea de lo que tú creas. Por ejemplo, para los cristianos, en muchas circunstancias... Dios creó las almas y chingase madre, güey. Le cayó a un güey y ya tiene su alma. Pero su alma es como la única posesión real que tiene. El, la, la persona es como su, su base de cambio. Por eso le dice, güey, no le vendas al diablo tu alma, porque pues es la única pendejada que tienes. Es el cuerpo es, Ajá. ¿Eh? La única cosa de valor. Ándale, exacto. La única cosa de valor que tienes. A ver, un segundito. alguien uh, Muchísimas gracias, muy buen Armando, por las estrellitas. Nos manda un comentario que dice... El bebé que muere en Murder House no es el que crece, es, dice Michael. Es el que se queda a Constance. El muerto se lo da al amante del doctor Hammond, a Nora, para que lo cuide. Y Ajá. esta se lo da a, una señora ha, a la señora Harmon. Una vez que ella muere y tal como mencionan los gays, si muere como bebé, se queda como bebé. De hecho, ellos planean matarlo para que no creciera. Sí, de hecho sí. O sea, sí. sí. Eso. Perdón, ya estoy más allá que acá, disculpe. <risa> No, no pasa nada Pero pues en, en este caso la señora comenzó a, a, a ver estas cosas A manifestar estas cosas Y más gente lo vio Entonces ahí es cuando te planteas así de, Bueno, ¿qué, ¿qué madres es eso? Porque ahí hay algunas cuantas eh, cosas que tú puedes eh, ver Y que si otra persona lo ve Dices, bueno, no soy tan pendejo ¿vió? Alguien más lo vio y no es, eh, no es pánico colectivo. Pánico colectivo es que todos estemos en el mismo lugar y de repente te digan, güey, entonces no me acaba de suceder esto, y todos de la nada te digan. Pero que de repente alguien venga, alguien que no ha visto estas cosas y te diga, ah, no mames, sucedió esto, y que tú ya lo hayas visto sin que le hayas influido en el pensamiento de esta persona, pues ya te saca mucho más de pedo. Y ahí es cuando te, te dices, bueno, ¿por qué se manifiesta así? Por qué chingados podía caminar esa madre Si no había nacido ni siquiera tenía como Manera de caminar Exacto, es Es como también los que dicen, güey Cuando mueres eh, Te quedas con tu misma ropa O sea, muchas apariciones dicen, güey, es que venía con la ropa Con la cual murió Y otros, no, güey, es que venía con la ropa con la cual fallecieron Digo, lo enterraron, perdón Entonces ahí es donde, bueno Pónganse de acuerdo, güey, qué ropa vas a llevar O sea, porque... Normalmente cuando una persona muere le ponen una ropita Pues al menos en señoras como una ropita Más como un trajecito, ¿no? Que corbatita, que alguna cosita así Y en señoras pues tratan de ponerlas, pues. ¿no? Se podría decir que lo más eh, Presentables posibles Pero después pasa a quedar así de, güey, se me antojaría Morir con mi pinche playerita de Jurassic Park, una madre así Y si aparece mi fantasma es así de Mira, no mames, ese es el daño, güey, pinche daño Yo creo que se murió en, en una fiesta En una boda, un pedo así, porque viene de traje En vez de verme con mi pinche playera Toda percudida de Jurassic Park entonces es este. Es, es, es extraño como, como está todo eso, pero pues así sucedió, así pasó. ¿Alguna otra duda que tenga el ni? Ay, tiene sueño. Que si sí, te has estado levantando temprano. Dice. Sí, la, la, la teoría de la reencarnación de las 13 veces. Eh, es un, una teoría que también dices vas a recarnar 13 veces hasta que te purifiques completamente y después ya la verga no ya, ya eres como libre, feliz para hacer determinadas cosas pero insisto, depende mucho de lo que tú creas y la manera como lo creas pero pues así fue así sucedió, así lo vimos y así pasó hace algunos ayeres cuando fuimos a hacer un servicio allá en Puebla si sí, no, perdón No, no pasa nada Y bueno chicos, ahora sí Muchas gracias por haber estado con nosotros De verdad no esperábamos eh, Aventarnos esta, esta historia Espero les Les haya, les haya gustado mucho esta, esta transmisión Hablamos de dos temas Y salió una historia por ahí Patrocinada por toda la gentecita Hermosa que nos anduvo dando estrellitas Muchas, muchas gracias ¡Baila improvisado! ¿Cuál estás? No. Se muere Sí, se muere Ay, ay Ay, oh, lo siento, Bash Pero se va a quedar esa transmisión aquí Al ratito la subo de nuevo a Este, YouTube y mañanita va a estar en Spotify. Para que lo, lo puedan lo puedan dar este una, una repasadita de nuevo. Ya <risa> ok, ahora sí. Es. <risa> sí, <claro>. Érate chingado. Muchas <risa> <risa> <Just> gracias por. De acuerdo. De una maldita Pues ahí sugieren los temas Mi buen escalante este, Hay un chingo de temas que podemos agarrar Pero si pues ahí si sí quieres andarnos molestando Nosotros encantadísimos de poder eh, Platicar contigo Si vieras Echarle. cuál es la sonrisa que la hizo Nos encantaría Nos encantaría <risa> Bailen el Poi Poi de Kirby No me lo sé Aparte no soy chicho, bueno, sí chicho no soy, sí, pero no soy sensual. TikToker. Poi, poi, poi, poi, poi, poi. Sí, así es. El poi, poi, poi. El poi, poi, no... No lo tengo ahorita, ¿ves? Con la de... Polkan, no. La de Kirby, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Con la que baila este... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¿Cómo se llaman estas morras? No sé de qué más hablas, amor? No. De Kimmy Nash, ¿no? Kardashian. ¿Qué ¿Quién es la que baila eso? La polka. Eh, bueno, ahorita vemos. Ahora sí, es hora de que cate la de Chico Malo. Chico Malo, chicos malos, dime. ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? vas a la gente le quita su dinero. Eres un demente, balazo porratero. Malo, malo, Chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando, hacer cuando venga por ti? Ya, eso te lo intercambiamos Mi buen Tomé por el bailecito Y ahora sí Es hora de que nos vayamos Muchas gracias eh, por estar con nosotros en la transmisión De verdad, le agradecemos muchísimo Les mandamos un abrazote Estoy muriendo Y... No, no, no, no voy a hacer bailes Sobre todo porque Este... No tengo una bronca muy severa, se llama pie izquierdo y pie derecho, que no me permiten hacer bailes. <ríe> Devuelvo la listerita si no hay poi poi. Pero bailecito del poi poi no tengo que entrar. Pues a... tiene que hacerlo con la manita de poi, poi, poi, poi, poi, poi, poi. vea Daniel ya le sale A huevo. Pero como no lo estaban viendo, pues se la, se la pellizcaron. <ríe> Ahora sí, el caramel dance. Así tampoco lo ¿sí? Estás hablando, güey. Caramel, en... No, no, no te, te. ¿Y llevan polka? ¿No? No sé de qué chingados me estás hablando, cabrera. Llevan polka, la conoces, llevan polka por Miku. No. ¿La polca de Juana? ¿Llevan polka? No. ¿La polca de Juana? ¿No? no. No. No, bueno, está bien. Dejémosla ahí Es que yo no crecí con Miku Ya la conocí ya cuando... Pero hasta la bailabas ¿Qué? No, sí, me decías que la, la ponían en el zumba Ah, pero en el zumba Por eso te estoy diciendo que llegué muy tarde al mami O sea, eso fue hace el año pasado no Chingues. Sí, por eso Dice camisetas mojadas con el maigo Yo creo que sí se puede hacer camisetas mojadas Nada más tengo que salirme Mira la pinche lluvia está con madre Bueno, muchas gracias muy buen Santomé Ahora sí es hora de descansar porque tengo que hacer un chingo de chamba todavía Y yo creo que voy a pellizcar algo para cenar Mmm, pellizcar Voy a hacerme un sanduichito yo creo para... ¡Pellizco cenar. los pezones! ¡Eso me dolió! Che, no mames Ay, ¡Au! me súper fuerte! ¡Au! Por todos aquellos que te quieren pellizcar un pezón ¿Por qué les das cuerda, no chingues? Pero bueno, ahora sí ay Ahora sí, nos vamos Descansen, muchas gracias de parte mía De la tía Clau Adiós bebés, descansen, los amo Besos en sus tatemas Y no nos abandonen nunca Por favor, si no lloro Y hacen llorar al niño Jesús Ya, adiós Siento que será Precious Llorando Nunca has visto la de Precious No, no que la he visto, pero sí he visto sus gestos pero bueno, eh, ¿dónde encontramos a la tía Clau? Que participó un chingoricha <risa> en vivo. <risa> ¿Es sarcasmo? No, bueno sí. Cabrón. Eh, Me pueden encontrar en Twitter como Stars Cherry Stars con Z al final y Cherry pues como Cherry. Y en Instagram estaba ahí como Clau Cherry Stars igual con Z al final. Ahí estoy dando mucho amor. Ahí anda en Twitter y en Instagram Lo mismo conmigo, andaba en Facebook, Twitter, Instagram Chingo de sitios Búsquenos como eh, Bueno, búsquenme como Art. Ahí nos pueden encontrar Y si buscan en YouTube y en Spotify nos encuentras como Memorias de un Nahual Esto ha sido, insisto, Memorias de un Nahual El episodio número 11 Y es hora de descansar Muchas gracias por estar con nosotros Pase muy bonita noche. Yo pensé que iba a ser un episodio de una hora y fuera de dos horas. <risa> y, pero bueno, muchas gracias. Besotes para todos ustedes. pellizco de pezón y besito en su tema. En tema. A dormir, a descansar. Pasen bonita noche. Muchas gracias por estar acá y denle un besito a su tulpa. Ahí abrácenla. Y a descansar. Descansen. A veces me dan miedo, cabrones <risas> Insisto Ahora sí, a dormir